Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos este día. No soy la doctora Lorena, soy la doctora Rosimar Ríos Berrios, y soy una especialista en huracanes y otros fenómenos atmosféricos en el Centro para la Investigación Atmosférica, conocido como ENCAR por sus siglas en inglés. ENCAR es una organización dedicada al estudio de la atmósfera, del sistema de la Tierra y del Sol. ENCAR está localizado en Boulder, Colorado, pero ahora estamos en vivo de, de nuestras propias casas. Este evento fue organizado por la doctora Lorena Medina Luna, quienes nos vieron en ese video introductorio, y ella es una especialista en educación también en ENCAR. La doctora Lorena no nos puede acompañar hoy porque está muy indispuesta, pero sabemos que nos está viendo, así que le enviamos un saludo y un agradecimiento por haber organizado este evento. Estoy muy emocionada de que nos puedan acompañar todos ustedes esta mañana para platicar con el doctor Carlos Marcelo García, quien es un profesor en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Durante este evento todos ustedes podrán participar por medio de la plataforma de Slido, en la cual pueden participar en encuestas y también pueden hacernos sus propias preguntas. Si está viendo este evento en su eh, computadora, puede desplazar hacia abajo en la página web para poder ver a uh, Slido y podrán ver las encuestas que tenemos allí. Una de las encuestas será utilizada para crear una nube de palabras y esta pregunta es ¿Qué es lo que usted piensa cuando escucha una crecida repentina de ríos? Vamos a ver qué nos están diciendo nuestros videntes. Le vamos a pedir a Paul, nuestro especialista, que nos eh, muestre eh, los resultados de Slido. Paul. Ajá. Allá estamos viendo. ¿Qué es lo que piensa usted cuando se menciona una crecida repentina de ríos? Muchas personas han dicho peligro. Aumento del nivel del agua, efectos dañinos, los crops, yeah, pérdida de um, cultivos de agrícolas, desastre natural, terreno más alto, emergencia, pérdidas humanas y o, económicas. Y nos entró una respuesta más. Pueden continuar entrando sus respuestas en el riesgo de inundaciones y daños provocados para poblaciones cercanas a dicho río. Muy bien, muchas gracias por su respuesta. Tal parece que peligro es la, la respuesta ganadora, la respuesta que ha sido más común. Gracias, Paul. En esta conversación será grabada y será compartida por la página web de la serie del Explorador. Nuestro invitado de hoy es el doctor Carlos Marcelo García, quien es un profesor de la Universidad Nacional de, de Córdoba y viene con nosotros desde Argentina. Muchas gracias por acompañarnos. Él recibió su doctorado en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Illinois en Urbana, Champaign. Hola, doctor García, y gracias por estar con nosotros en el día de hoy. ¿Nos no, puede contar? Muchas, un... muchas gracias por puede... la invitación. Gracias por, por acompañarnos hoy. ¿Nos puede contar un poco sobre lo que está haciendo usted en la universidad? Sí, eh, yo, soy de, de, yo soy de la Universidad de Córdoba en, en Argentina. Eh, le, la provincia de Córdoba queda en la zona central de, de Argentina, de mi país. Eh, Argentina queda al sur. De, del continente americano. Y si ustedes pueden observar, en la provincia de Córdoba existen unas zonas de montaña o de sierras que son muy bellas y que a mí me gustan mucho. Y el, quería compartir con ustedes la foto de la derecha, que es mi lugar en el mundo, que yo siempre digo que es, es el río San José, con la foto de las sierras grandes atrás. Y esta foto fue tomada el fin de semana pasado. de Cuando puedo, está muy cerca de mi casa y me acerco a ese lugar. Entonces, bueno, eh, eh, ¿cuáles son mis actividades en la Universidad de Córdoba en Argentina? Bueno, yo soy investigador, profesor e investigador, y mi área de interés científico y tecnológico está relacionado a, eh, a lo que es eh, eh, mediciones, métodos experimentales y mediciones, eh, también interpretar procesos en hidrología, midiendo caudales, en hidráulica pero también en hidrometrología. Si bien esas son mis áreas de interés científico y tecnológico, mi verdadera pasión es realizar esas acti actividades formando recursos humanos de todos los niveles. Eh, si ustedes pueden ver en, en las imágenes, eh, estamos trabajando con niños y niñas de nivel inicial, kindergarten, eh, nivel primario, nivel secundario, nivel universitario de grado y de posgrado. Entonces... Me gusta trabajar en ese ambiente articulando todos los niveles educativos y pensando que, esta, que estas áreas de interés como el, la relación de los recursos hídricos se puede trabajar en todos los niveles en forma articulada. Muy interesante y muy hermosa esa foto de, de su lugar en el mundo. <ríe> muy hermosa ese lugar. Gracias. ¿Nos puede contar un poco sobre el proyecto Relámpago y por qué fue importante que se incluya el estudio de la hidrología? También nos puede contar, contar sobre el proyecto de hidrología dentro del proyecto Relámpago. Sí, el proyecto Relámpago ha sido una de las experiencias más emocionantes que he tenido como, como investigador y voy a estar siempre agradecido a, a los investigadores principales del proyecto a, a, del proyecto general que son los que ven en la fotografía y también a los, a, los, a los investigadores principales de cada una de las componentes del proyecto ellos nos trataron con mucho respeto y nos dieron un lugar impensado en este magnífico proyecto el proyecto Relámpago eh, fue la campaña de, medic de mediciones eh, meteorológicas más grande que, ha desarrollado, que han desarrollado investigadores de Estados Unidos fuera del territorio de Estados Unidos eh, vinieron con equipamiento de, de último nivel, eh, como radares fijos, radares móviles, estaciones eh, meteorológicas. Eh, todo, vinieron con todo el último instrumental disponible y había cinco componentes de ese proyecto. Desde el momento que se empezaban a formar las primeras actividades que generan las tormentas severas, hasta cuando se empezó eh, que la última componente que trabajamos nosotros, que es la hidrología. Entonces, eh, nosotros trabajábamos, ellos se estudiaban por qué vino, se, se, vino todo este grupo de investigadores desde Estados Unidos, más de 150 investigadores de Estados Unidos, Brasil y, de, y de la misma Argentina, esta zona, porque acá se generan tormentas severas que tienen características únicas a nivel mundial. Entonces, distintos grupos estudiaban desde el momento que el cielo estaba despejado, que se empezaban a formar las primeras actividades, hasta nosotros que éramos la última componente donde ya eh, Evaluábamos cómo eran los escurrimientos que se generaban, generaban por esas tormentas, que tienen una característica de crecidas repentinas esos escurrimientos. Sí, este proyecto fue de gran eh, escala. Muy ¿Crecidas repentinas? Bien. Sí, pues uh, ya que menciono las crecidas repentinas, tenemos una pregunta en Slido también que la pregunta antes de que nos dé usted la respuesta es ¿Cuál es el tiempo necesario para alcanzar el nivel máximo dura, durante una crecida repentina de río? Vamos a ver si Paul, nuestro especialista, nos puede mostrar las respuestas. Unos pocos minutos. Sí, tenemos varias respuestas aquí. ¿Cuánto es el tiempo necesario para alcanzar el máximo de, en una crecida repentina de un río? Si no ha entrado usted su respuesta, todavía tiene tiempo de entrarla. Por ahora tenemos ocho respuestas que nos dicen unos pocos minutos, tres respuestas que dicen una hora, dos respuestas que dicen un día y nadie ha indicado más de un día. Mm -hmm. Bueno, ¿qué tal si el doctor García nos da la respuesta? Sí, comparto, comparto mi pantalla nuevamente. Eh, justo eso, les queríamos indicar que, que tienen estas, estas esta crecidas repentinas, tienen una característica muy especial. Y si, si ustedes pueden ver en la fotografía, eh, esto es una fotografía, si ustedes ven la vivienda que está a la derecha. Esta es la situación del río con unos pocos centímetros de agua eh, antes de que llegue esa crecida. Llovió la zona de la montaña y unos pocos minutos después tenemos esta situación. No sé si se alcanza bien, a ver bien, Rosimar. Sí, la vemos bien. Bueno, ahí si ven son varios metros, para que tengan una idea de la escala, es la, la vivienda acá fueron varios metros de incremento de agua en unos pocos minutos. También les quería, esto fue en el año 1992, una crecida histórica que tuvo el río San Antonio, muy cerca de donde yo vivo, en la, en, la, en la sierra de Córdoba. También si ustedes ven acá, es una animación, un GIF, donde, que, de una crecida que capturamos durante el proyecto Relámpago. Si ustedes ven también, eh, a, la, a la izquierda se muestra cómo sube el nivel, muy rápidamente sube el nivel. Y, y, y en el video se ve que en unos pocos minutos... El, nivel pasó también de unos pocos centímetros al, al nivel que eh, máximo el pico. También se podría, nos gusta mostrar este video que es un video casero hecho por una persona, no por investigadores. Eh, si escuchan la sirena, es la sirena que le va alertando a los turistas que salgan del río porque viene una crecida repentina. Entonces, estas crecidas ahí pasan los, los bomberos, los firefighters, eh, que avisando del, de la llegada del pico. Y, y, y si ustedes vean, el, el nivel cambió en forma, en forma bruta eh, en, unos pocos, en unos pocos segundos, en unos pocos minutos. Entonces, bueno, eso es la característica que tienen las crecidas repentinas. Las crecidas repentinas, ¿por qué se dan acá? Y porque tenemos lluvias, como les comentamos, con, tenemos tormentas severas con mucha precipitación en poco tiempo. El relieve ayuda mucho también que se generen estas crecidas repentinas por el hecho de que estamos cerca de una, en una zona de montaña, entonces el, el escurrimiento es muy rápido y, y toda la precipitación que, que tenemos durante el año, que son 800 milímetros, se concentra en unos pocos meses, que son los meses del verano. Eh, esto se, como ustedes ven en este último video, se, la situación de peligro, como muchos de ustedes dijeron, se agrava por el hecho de que es una zona turística y en el río está, está mucha gente. Eh, eh, utilizando el río, disfrutando del río y de golpe vienen esas crecidas que no tienen, que no responden quizás lluvias locales, pero sí que se dieron en la montaña. Sí. ¿Sí? Es muy, es muy peligroso y realmente me da mucho miedo. Yo soy de Puerto Rico y pueden caer a veces mucha lluvia y, y dar una crecida de río y como usted dice, pues la lluvia puede caer en un lugar, pero luego la crecida repentina se da en otro lugar diferente donde tal vez no, puede, no esté lloviendo, así que es muy muy peligroso y pues le agradecemos su trabajo que está realizando para entender esto. Eh, hablando un poco más sobre el proyecto Relámpago, ¿nos puede contar sobre las colaboraciones internacionales? Sí, eso fue uno de los aspectos que más emocionó a los investigadores locales, la posibilidad de interactuar con más de 150 investigadores de, de Estados Unidos, de Brasil y también de toda Argentina. Eh, esas interacciones eh, se dieron por, por la forma en que manejaron el proyecto los investigadores principales. Le dieron mucho lugar a los investigadores locales y en eso vamos a estar muy agradecidos. No, no fue un proyecto donde vienen investigadores, hacen su trabajo y se vuelven, sino que nos dieron mucho lugar a los investigadores locales y voy a estar agradecido a, a los investigadores principales del proyecto y a todos los investigadores principales de las componentes. Hemos tenido la posibilidad de interactuar con investigadores muy reconocidos a nivel mundial, y, y lo más importante de todo son los jóvenes que han participado en, en este proyecto. Eh, la participación de estos jóvenes investigadores seguramente extenderá los alcances relámpagos mucho más lejos de lo que, de lo que se piensa, porque estos, estos jóvenes no van a olvidarse esa participación y, y van a incorporar la forma en que se trabaja en ese proyecto. Los resultados de estas colaboraciones internacionales van a estar, eh, eh, se incluyen en tesis de doctorado, en investigaciones postdoctor postdoctorales, en tesis de grado también de universidades y también en muchos artículos que estamos trabajando en conjunto en, en revistas internacionales. Definitivamente un alcance internacional increíble y muy hermoso que haya impactado de manera especial a los jóvenes de Córdoba. ¿Cómo continúa usted el trabajo más allá de la campaña? Porque la campaña ya culminó. ¿Nos puede contar cómo continúa su trabajo más allá de la campaña? Sí, es cómo continúa el trabajo de todo relámpago. Eh, eso también no, no, nos da mucha alegría porque a pesar de la, que la campaña de observaciones terminó en el 2000, en, en, en la componente de ideología fue de 2018-2019, eh, eh, se sigue trabajando en forma conjunta y por ejemplo, a partir de todos los aprendizajes y los datos que se obtuvieron, se están mejorando los modelos de pronóstico. Acá a la izquierda arriba se ve un modelo de pronóstico de lluvias que se da con antelación, eh, que se transfiere esa información. También es muy emocionante ver eso, que los resultados científicos se están transfiriendo directamente al al, a los organismos que manejan el recurso hídrico. Entonces, a partir de esos pronósticos que ya son mejores, como ustedes vieron, las crecidas son repentinas, no dan tiempo para una vez que llovió para tomar decisiones. Entonces hay que tomarlo en base a pronósticos. Y esos pronósticos de precipitación se transforman en pronóstico de caudal y con esos pronósticos caudal se transforman en pronóstico de nivel de embalse. Ustedes ven a la derecha, acá abajo, es seis embalses de la provincia de Córdoba que tienen doble función. Los embalses tienen que estar lo suficientemente altos para almacenar agua para usar en la estación seca pero también tiene que estar lo suficientemente bajo para poder almacenar la crecida y que no afecte hacia abajo abajo. Entonces, en ese desafío de, de mantenerlo uh, lo suficientemente alto y lo suficientemente bajo para cumplir distintos objetivos, es que los pronósticos meteorológicos están cumpliendo un fin muy importante. ¿Y cómo han mejorado esos pronósticos a partir de los datos que se, que se midieron? Muy bien, eh... Es de mucha alegría conocer que los impactos de Relámpago continúan y más bien que se puede traducir esos resultados en aplicaciones para, la pronóstico, para el pronóstico y también para pues, salvar vidas. Eh, ¿Nos puede contar un poco más sobre el proyecto Mateo? Sí, eh, uno de, lo, de los legados también más importantes que nos dejó el proyecto Relámpago es la importancia de la participación ciudadana. Eh, eh, para nosotros fue, fue un llamado de atención ver que el, con los investigadores que contaban con los mejores instrumentos a nivel mundial Le pedían a la población que ayude Y eso porque es, ellos nos mostraron claramente que es porque, por el hecho de que el mejor instrumento Si no está en el lugar donde se están sucediendo la, lo, los eventos es, en, en La información que puede aportar la ciudadanía que vive en esos lugares es fundamental entonces empezamos a trabajar en los proyectos de ciencia ciudadana y el proyecto Mateo es uno de esos, de esos proyectos que a nosotros nos emociona también, porque fue, fue creado en homenaje a un estudiante de nivel secundario que falleció, Mateo Ravagli Cáceres. Eh, la página web del proyecto lo pueden ver ahí y lo pueden buscar. Este proyecto Mateo, más allá de la persona que está dedicado a Mateo, eh, significa para nosotros sus siglas es monitoreo automático del tiempo en escuelas y organismos. ¿Y cómo hacemos el monitoreo del tiempo? Lo hacemos con estaciones eh, meteorológicas de bajo costo, también lo hacemos con pluviómetros comerciales, pero también estamos trabajando con ecopluviómetros, que son envases eh, de, de bebidas reciclados que los transformamos en pluviómetros, previos que los calibramos, verificamos que esté bien realizado, poniéndolo junto con instrumental de mayor, eh, de mayor calidad. Pero usamos esa información y ahora también estamos trabajando con el, en base a recomendaciones que hizo ENCAR imprimiendo nuestras propias estaciones 3D. Entonces esta, este, nosotros estamos trabajando, ENCAR eh, publicó una serie de recomendaciones de cómo imprimir y cómo realizar la, la impresión de las propias estaciones 3D y estamos trabajando en ese sentido. ¿Y para qué, para qué medimos? Y bueno, medimos para alertar, para monitorear cómo es la precipitación y cómo varía en el espacio. En esta zona la precipitación varía mucho en el espacio y el tiempo. Entonces tenemos mapas con información de ciencia ciudadana muy cercana que muestra que la lluvia puede cambiar mucho. En unos pocos, en menos de un kilómetro puede haber variaciones. También usamos para índice de riesgo de incendio que nuestra zona en el periodo seco sufre mucho muchos riesgos en incendios. También capturamos agua de lluvia para, para, para uso en escuelas y en comunidades que no tienen agua y también trabajamos, eh, esto, estos datos que miden los niños los usó el investigador principal del proyecto relámpago, Steve Nesbitt, para evaluar una hipótesis que él tenía de por qué en estas zonas se daban granizos muy grandes. Entonces eso fue una gran satisfacción, que datos que miden niños se pueden transformar en, en, en, dato, en, en, en, en resultados que puede usar un investigador reconocido a nivel mundial nosotros la alegría que tuvimos es que si bien el proyecto Relámpago podría haber generado su propio Outreach, Education Outreach Project o sea, proyecto educativo y de extensión ellos adoptaron el proyecto Mateo que ya estaba en marcha como brazo educativo del proyecto Relámpago, entonces para nosotros es una, una gran alegría eh, imagínense estos niños que son de una escuela rural interactuando con, con los investigadores principales del proyecto Relámpago nos dieron el lugar ese día ellos abrieron la reunión del Proyecto Relámpago enfrente de todos los investigadores, esos niños eh, eh, contaron su experiencia. Así que estamos muy agradecidos por eso. Qué hermoso. Es muy hermoso ver un proyecto que puede, eh, puede involucrar a los estudiantes y que los estudiantes pueden tener contribuciones tan grandes como aportar a estudios científicos y que pudieron haber conocido a científicos reconocidos mundialmente. Un proyecto muy hermoso, definitivamente. ¿Nos puede contar usted cuántos años debe tener una persona que quiera ser científico ciudadano? Y eso, bueno, lo, lo podría decir yo, pero creo que también hay un, una encuesta que, que está, no sé si, si hay algunos resultados de la encuesta que Correcto. nos podrían Vamos ayudar a preguntarle, también, vamos a, ver a preguntarle, que, que opinan qué opinan las personas. Si nos puedes mostrar la encuesta para ver qué dicen la, nuestros videntes, a qué edad usted puede ser un ciudadano o ciudadana, un científico o científica ciudadano o ciudadana. Uh -huh. Vamos a ver las bueno. respuestas que tenemos al momento. ¿Las quiere leer usted, doctor? Uh, cualquier edad, que 15. Eh. 15 respuestas, o sea, la mayoría de ellos, cualquier edad, eh, entre 18 y 30 años, 3, y bueno, eh, después solamente uno por entre 18 y 40 y 16, 50. Eh, la respuesta, para mí, porque esto es lo, lo que nosotros proponemos, que cualquier edad pueden participar. Si ustedes vieron las imágenes, hay niños de, de nivel inicial, eh, nosotros les enseñamos a medir granizo con una pequeña regla y, y, y, le, y le dábamos rocas, y ellos eh, probaban como si fuera granizo y un nene de, de, de un nivel inicial ya puede decir cuál es el tamaño del granizo que cayó. Y, y nosotros estamos convencidos que, que todas las temáticas son acordes a todas las edades, pero se pueden evaluar con la profundidad de la edad que tengan. Pero todos pueden contribuir y me parece que es fundamental. Muy hermoso, qué bueno que... Cualquier persona cualquier edad puede eh, contribuir a estos proyectos. Antes de continuar, tenemos una pregunta de nuestra audiencia. Anarelli Morales pregunta, ¿ocurren tornados en Argentina? Eh, sí, ocurren. Eh, quizás más, no en la zona de, de, de montaña, que eso era uno de los, de los principales eh, preguntas que se hacían los investigadores. Eh, eh, ¿Por qué los tornados se dan en una zona, no tanto en la zona de montaña, sino en otra región? Eh, eh, pero sí se, se dan tornados, no, no en la zona de montaña, sino dentro de la misma provincia, pero en la zona de, de planicie. Gracias por su respuesta. Y un recordatorio a la audiencia, que ustedes nos pueden hacer sus preguntas en Slido. Tienen la oportunidad, si le dan a QIA, pues pueden entrar sus preguntas ahí. Continuando con la conversación con el doctor García, le queremos preguntar. Entiendo que escribieron un cuento sobre el origen de las tormentas. ¿Nos puede decir más sobre eso? Eh, sí, eh, eso también es un sueño porque nosotros pensamos que. Por ejemplo, empezamos a trabajar con el ciclo del agua en las escuelas y teníamos la sensación de que los niños eh, entendían el ciclo del agua como algo muy local como algo que se daba solo, eh, que el, el agua que se evaporaba en el lugar, precipitaba en el lugar después de todo el ciclo. Entonces nosotros eh, trabajamos con un, un, en un artículo de una revista internacional, de un journal, hecho por eh, la doctora Francina Domínguez, donde ella evaluaba do, de dónde proviene eh, la, la humedad atmosférica en toda nuestra zona. Y ella nos mostraba claramente con ese, con ese artículo científico que eh, un gran porcentaje de esa humedad proviene del, desde el océano, desde Brasil y con una corriente de aire que lo lleva hasta nuestra zona. Entonces, en base a ese artículo científico, nosotros lo entregamos a esa información a dos docentes, que son eh, las profesoras Karina y ellas que son docentes de nivel primario. Adaptaron ese artículo técnico a un cuento donde las aventuras de Aila en la Tierra, ella hace el recorrido porque le llama la atención eh, esta situación y viene a la Tierra y hace un recorrido junto con las masas de aire atmosférica hasta que precipitan en la zona de Córdoba. Entonces, eh, eh, eh, un, los niños pueden aprender de un, re, de, un, de, una, de un artículo de una revista internacional en, en el nivel primario y esto se suma de que los resultados de este artículo fueron transformados en una simulación numérica que ganó el Premio Nacional para Aplicaciones de Supercomputadora en Estados Unidos. Entonces, si ustedes piensan, miren, acá está la animación de cómo es el recorrido, otra vez... Eh, la, la masa de aire húmedo que, que baja que desde el océano que entra a la, a la zona del Amazonas, baja a la Sierra de Córdoba, acá está, y ahí se generan esas precipitaciones súper importantes. Entonces imagínense si ustedes que ahora son apasionados por, por el tema del agua, si de chico veían estas animaciones, eh, me parece que la pasión hubiera sido aún más grande. Entonces nosotros estamos, fíjense, como resultados técnicos de la revista científica y resultados técnicos provenientes de, lo mejor, de los mejores lugares del mundo, están siendo transferidos a las escuelas. Muy hermoso. Qué, qué impresionante que un artículo científico haya sido eh, inspiración para un, una historia para niños pequeños. Muy hermoso. Le pregunto, ¿qué recomendaciones tiene usted para jóvenes que están interesados en este tipo de proyectos? Eh, eh, la principal recomendación es seguir soñando. Eh, eh, uno pone un sueño, un objetivo con ese sueño y, y sigue soñando. Entonces, a todos los niños de todos los niveles, nivel inicial, primario, secundario, universitario, de grado y posgrado, porque siguen siendo niños, eh, les recomiendo que sigan soñando, que se propongan alternativas, que, que vean la ciencia como un lugar donde pueden cumplir esos sueños. Así que Y decirle a todos ellos que sus contribuciones, fíjense acá hay niños de, un, de una escuela rural en la montaña, sus contribuciones fueron, pueden ser muy importantes um, a, para cualquier científico a nivel mundial. Y a mí me emociona que en una actividad que es de uno de los organismos más reconocidos a nivel mundial, como INCAR, eh, tengamos la posibilidad de que estos niños eh, estén en la presentación que se muestra hoy. Muy buen consejo. Antes de que demos por terminar esta conversación, les voy a hacer una pregunta que nos llegó desde nuestra audiencia. Eh, usted va a reconocer el nombre, Steve Nesbitt, nos pregunta, oh. ¿cuándo podemos comenzar Relámpago 2? <risas> Cuando quieran. Eh, nosotros hemos quedado muy entusiasmados y todos los jóvenes han quedado muy entusiasmados. Y quizás algunos de estos niños que están ahora ahí, ojalá que no sea dentro, dentro de tanto tiempo, pero quizás muchos de estos niños van a ser parte de ese relámpago, dos, 3 cuatro, 5 Claro que sí, esperamos que se pueda dar y que se pueda dar pronto. Y una última pregunta que también nos llegó, eh, respecto al proyecto de, donde los ciudadanos pueden participar, tiene un app para tomar observaciones que la gente pueda utilizar. Sí, eh, eh, nosotros eh, eh, se, se está trabajando, ya está la, la app, eh, pronto va a estar en el Play Store para que esté disponible, donde las, las personas miden el valor de lluvia y lo reportan, así también como temperatura y otros y otros valores. Eh, toda esta información está en la página en la página web del proyecto del proyecto Mateo, que es la que les muestro ahí. Muchas gracias. Qué bueno que, que hay más opciones para participar. Bueno, ya estamos llegando al final. Eh, bueno, entiendo que, pero antes de despedirnos, tenemos una pregunta más. Vamos a ver qué nos dice nuestra audiencia. Una pregunta. Leo nos pregunta. ¿Qué lugar piensa que ocupará la ciencia ciudadana en el desarrollo de ciencia y técnica en los próximos años? Y entiendo que esta pregunta llega desde Argentina. Eh, yo, yo creo que, que es muy importante siempre trabajando a la par de científicos, pero incorporando, incorporando a los ciudadanos no solo en la etapa de registro de datos, sino en todas las etapas de un proyecto científico. Eh, yo creo que eh, por ahora los proyectos de ciencia ciudadana toman, eh, permiten la incorporación del ciudadano solo en las etapas de, de registro, y nosotros estamos convencidos que ellos nos pueden ayudar a encontrar los mejores lugares de registro porque ellos viven ahí, a medir y después a analizar los datos porque ellos tienen la experiencia de, vivi de, de, de vivir mucho tiempo en el lugar. Entonces, nos parece que va a ser fundamental la ciencia ciudadana. También es una forma de. ¿Por qué? ¿Por, qué la, por ejemplo, hay futbolistas o hay deportistas que hacen deporte, por, por, no lo hacen en forma profesional, también hay cantantes que no lo hacen en forma profesional, entonces pensar que la ciencia solo es para profesionales me parece que es mucha responsabilidad para nosotros y nos gustaría que lo, las personas participen de la ciencia también viendo que pueden aportar y hacerlo con, con pasión. Sí, es un ejemplo muy lindo que hay muchos atletas, muchos cantantes y de todo y que no tienen que hacerlo profesionalmente. Me gusta esa analogía y, y también pues que como usted mencionó, hay muchísimos lugares donde no podemos llegar todos los, los científicos, así uh -huh. que pues quién es mejor que los ciudadanos que viven día a día en esos lugares, que son los que viven a través de esos fenómenos atmosféricos, que saben cómo crecen los ríos, cuando llueve, cómo llueve, cuáles son los efectos. Qué mejor que los ciudadanos que ayudarnos a nosotros, a los científicos, a poder contestar algunas de las preguntas más difíciles en nuestra ciencia. Y eso, eso fue muy importante mostrarnos esto, el proyecto Relambo, porque si no, en nuestros países, que que necesitamos tecnología, algunos pueden pensar como la ciencia ciudadana, una forma de incorporar datos porque no tenemos instrumentos de calidad. Pero cuando vino Relampo con todos los instrumentos, aún así hacía falta la, la ciencia ciudadana porque eh, la, los procesos varían mucho en el espacio y en el tiempo, entonces no puede uno estar con, tener millones de instrumentos porque eh, no, no es económicamente factible. Definitivamente el legado de Relámpago va a durar por mucho, un legado sumamente importante. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. le agradecemos a usted eh, muchísimo por su tiempo, por platicar con nosotros y contarnos sobre eh, su proyecto Relámpago, Proyecto Mateo, sobre cómo los ciudadanos pueden ser parte de, de la ciencia. Le agradecemos muchísimo, muchísimo por eso. También le agradecemos a, a la audiencia por haber participado y habernos hecho preguntas. Es un placer haber conocido más sobre su trabajo. Gracias a todos los que sintonizaron hoy. Gracias por su compañía y nos vemos en el próximo evento de la serie del Explorador de Encar.